Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño review del departamento 700 del proyecto Adamant. Como podemos observar, para llegar a este departamento ya están instalados los ascensores a un 70% de avance. También es muy importante para temas de seguridad contar con un sistema contra incendios. ...algo que es prioridad en este proyecto para nuestros propietarios... ...asimismo tenemos una manguera contra incendios... ...en caso pudiera haber alguna emergencia ya estamos preparados... ...ahora ingresemos a este departamento... ...lo primero que llama la atención es el espacio bastante amplio como tal... ...tenemos una excelente vista en esta zona se va a ubicar... ...la sala y el área de cocina... ...los muebles ya están a un 70% de avance también... ...trabajados la mesa... El tema de la melanina, las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias como tal. Este proyecto está a disposición. Podemos ya decir que en el mes de diciembre vamos a terminar con este proyecto y este departamento podría ser tuyo. Ingresemos a la parte más íntima. Tenemos un baño debidamente eh, colocado con el tema de las mayólicas como tal. Es un baño bastante amplio. Tenemos ya instaladas también el tema de mueblería y en esta primera habitación, una habitación bastante compacta pero muy bien diseñada que cuenta con iluminación natural. Nuevamente incidimos que ya se está trabajando en el tema de las eh, melaninas de los muebles y ya está casi a, solamente para poder colocar el tema de los focos, los dicróicos, los interruptores y los y las tomas corriente como tal. Avancemos un poquito más y conozcamos la segunda habitación, la segunda habitación también una habitación muy bien organizada con un closet empotrado con melaninas de color blanco, tenemos eh, también que resaltar que tiene iluminación natural este espacio y todos los colores están combinando entre sí la habitación principal una ventana bastante amplia como podemos observar iluminado de manera natural closet empotrado todo el tema de las instalaciones y finalmente también cuenta con un baño personal este departamento está a disposición de cada uno de ustedes. Pueden observar a mi espalda que tenemos una vista bastante privilegiada de todo lo que es la urbanización Jardines de San Carlos. Podemos observar que tenemos al fondo la Universidad Opla, tenemos el Polideportivo tan solamente a dos cuadras y toda esta urbanización como tal tiene pues una entrada que es controlada por los vecinos. Esta propiedad puede ser tuya ya en el mes de diciembre si tú solamente puedes dejar pues un 10% el valor de esta propiedad vas a ahí en pantalla una propiedad 100% nueva, una propiedad que está a disposición de todas las personas que quieran vivir de manera diferente. Mencionar también que esta propiedad en todo el edificio tenemos amenidades, amenidades como un sauna, una zona de parrillas, una zona para que tú puedas compartir con familia siempre pidiendo el debido respeto o permiso a los propietarios como tal. Este es un pequeño video, nos despedimos con estas vistas y ya muy pronto les comentamos que el proyecto Adamant como tal va a tener su inauguración. Ahora sí, continuamos con el trabajo y nos vemos.